Esther. Esther. muchas gracias. Sí, ¿Me muy oye, bien, Esther? sí, sí, sí, perfectamente. Muchísimas gracias por tu exposición, es intensa, es intensa. Desde de, de sí. luego hemos aprendido, hemos aprendido un montón. Eh, yo tengo varias preguntas para, para hacerte, pero también nos han hecho uh -huh. al principio de tu intervención hacer eh, sí. una pregunta muy interesante, José, uh -huh. ¿cómo sí. se puede gestionar el precio cierto en servicios en la nube desde el punto de vista de la intervención en licitaciones? Claro. Cuando empezabas la... la, la y es algo que preocupa evidentemente a, a muchos clientes, sobre todo. Sí, no, es que realmente, de hecho, el, el entorno en cloud es un entorno en el que... Pues hay que también conocerlo. Igual que en, en despliegues más tradicionales, pues todo el mundo sabía qué tipo de cosas tenía que preguntar. Como por ejemplo, oye, eh, a la hora de hacer la licitación, ya sea en, pues en administración pública o privada, da igual. Pues sabías que tenías que pedir, oye, y esto para... Dame el coste del software, dame el coste del hardware. Eh, si necesito backup... Eh, voy a utilizar una solución de backup, pues eso también me lo tienes que incluir en el precio. Pues en, en nube lo que hay que hacer es poner muchísima atención a lo que son lo, los términos del servicio. A ¿Qué es, qué es lo, que, lo que tiene el servicio? ¿Vale? Porque ahí hay realmente, de hecho hay varias variedades. Está lo que se llama la base de datos como servicio, pero también hay servicios gestionados. Sí, sí. A mí me, me surgen, de, de me voy a poner sí. en el lado del, del cliente, de la empresa cliente, sí. empresa cliente vuestra y de la mentalidad que todavía tenemos, eh, por lo menos en muchos uh -huh. países, sobre todo yo creo en, en los países latinos y en, y en bastantes países de Europa. Yo creo en el mundo anglosajón eh, tienen una mentalidad unos varios años distinta. por delante, ¿no? de, de, Distinta. O sobre sea, eh, todo no, y... en privacidad de datos. Sí, pero ¿no crees, que, no crees que cuando hablamos de open software todavía del de, de, de uh -huh. el dato en la nube, de, de, primero que hay mucho desconocimiento todavía y en segundo bueno. lugar a la, a la propia empresa lo primero que se pregunta, vale, dice, pero entonces pierdo el control de mis datos dice, y le genera una inseguridad y de... claro, sí, no, de hecho de hecho es la razón por la que también he puesto el, ese grafiquito de de bolita de, de bolita no, este el de tarta, el de tarta y aquí es donde tienen importancia lo que se llama la cloud híbrida. Porque en cloud es verdad que mucha gente, precisamente por la evolución y cómo ha entrado el tema del concepto de, de nube eh, dentro de lo que es la tecnología, se ha asociado a lo que se llama la nube pública. Que es, oye, yo tengo una oferta, yo soy un proveedor, soy IBM Cloud o soy Azure o soy Amazon Web Services y esto es lo que doy. Eso es lo que se llama pues, cloud pública. Pero también está, pero también. Eh, eso tecnológicamente por debajo ha ido asociado a una serie de, de de lo que se llama arquitectura, la arquitectura de nube, ¿vale? Y aquí es donde entran eh, pues, conceptos como por ejemplo los contenedores, ¿vale? Entonces, yo puedo esta, yo puedo tener, pues en este caso Portres, yo lo puedo tener en una nube privada, es decir, yo puedo tenerlo en mis máquinas, pero utilizando contenedores. No hay ningún problema. Y o puedo estar mezclando, es decir, mis datos más sensibles, que no quiero llevarlos fuera, me los quedo yo en mis máquinas, en mis contenedores de mis máquinas, pero a lo mejor para otro tipo de, de datos, pues utilizo la nube pues porque me sea más sencillo, porque sea más rápido, o por lo que sea. Claro, pero eso en, en, en nuestro ámbito eh, lo, lo entendemos eh, perfectamente. Pero tú sabes que muchas veces en la empresa, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, quien toma las decisiones no es precisamente un experto o, o siquiera un tecnólogo. Y es el que tiene que, que tomar la decisión y a quien hay que convencer de que, oye, que esto es la realidad, no es el futuro. Sí, sí. no, no, no, realidad. o sea, yo por eso he contado un poco la, la anécdota, o sea, eh, yo cuando estaba en Bicare, y estoy hablando de 2005, pues eh, estuve en una beca en Irlanda y me pasó eso, es que me pasó eso, yo conocí a Pogre porque lo estaba utilizando en la universidad y tal, y cuando llego allí me dicen, ¿eso qué es? Afortunadamente también te digo, eh, todo este tiempo ha valido para que cada vez en la empresa son más conscientes de realmente la el potencial que tiene el software abierto. Ya es menos friki proponer una solución de... abierta. Afortunadamente. Vosotros pues, tenéis experiencia en la empresa. Eh, os recuerdo que si alguien quiere preguntarle a... Mira, a... si había alguna como que ponía así como Mongo o Casandra... Sí, que, que ponía a Javier ¿Vale? Gutiérrez. Sí. Habla... Eh, eh, si tú sabes no sé qué es lo que quiere decir. No, no sé lo que quiere decir exactamente, porque... Mongo y Cassandra son bases de datos no SQL. Ah, perfecto. De hecho, Mongo. Eh, ah, vale, ¿ves? Sí. Ma, eh, Mongo lo que hace es un almacenamiento eh, de objetos JSON. Y Cassandra, ahora mismo, ¿cuál era? Tengo tanto lío. Yo creo que era una. No sé si era de columnas. Almacenamiento de columnas. El caso es que no es relacional, no, no es SQL. Y es, eh, eh, me, me uh -huh. pregunto, eh, quería recordar a los que nos están viendo, porque en, eh, todavía semo, seguimos siendo muy tímidos cuando vamos a los congresos, sean virtuales o, o presenciales, si alguien quería hacerte alguna pregunta la, los dos canales que tiene. Aquí hay una muy importante aquí hay una muy dice antes del jefe dice, ¿no sería el usuario al que tenemos que convencer? A ver, eh, cuando en el caso de una base de datos, eh, el usuario no va a ver la base de datos, ¿vale? En, en el caso de Postgre, pero efectivamente, o sea, cuando estamos hablando de desplegar una solución, es importantísimo contar con, con el usuario, porque si el usuario no le gusta, eh, al final eh, tenemos un concepto que se llama la, la IT oscura. En inglés es la shadow IT. Que es la sombra, ¿no? La, la IT sombra. ¿Y eso qué significa? Significa que si no le ponemos al usuario una solución sencilla, el usuario ya se buscará la maña de hacer su trabajo con otras herramientas. Eh, yo que he estado mucho tiempo eh, con temas de, de colaboración en la empresa, lo veía así. Porque, por ejemplo, iba a una empresa y le estaba enseñando una solución de almacenamiento de, de ficheros, empresarial en la cual pues al final hay un administrador de la empresa que sabe un poco qué es lo que está pasando y cuando ibas a la empresa decía, no, no, no, yo esto, yo, en la Nube no, en la Nube no meto yo mis ficheros, la Nube no, digo, no, en la Nube no, digo, venga, vamos a apostarnos. Eh, Me vas a poner a un empleado de cada departamento que no sea de IT, que le vamos a hacer unas preguntitas. Y en la mayoría, el que no había sido, el que no había usado WeTransfer eh, había utilizado el OneDrive o el Dropbox. Y luego, claro, le, le iba, le volvía al de IT, al de IT y al de seguridad con que no sabéis nada en la nube, ¿no? Esto, me alegra mucho de, de oírte este comentario, este porque ya sabes que. Eh, que para mí la accesibilidad y la usabilidad tecnológica tienen muchísima importancia ¿no? y lo que tú acabas de comentar está muy cercano a ese concepto ¿eh? ese vale pero a quien tenemos que, eh, que pensar es a quien eh, realmente no es el experto eh, en esto es decir en la persona en el usuario el, el objetivo último es el usuario sea profesional de una empresa sea ejecutivo sea el contable o sea el que va a recibir el producto y los servicios que... También eh, digo, eh, la empresa. en España, en España, eh, la empresa en general es menos democrática. Hay muchas decisiones que las toman los jefes y no tienen para nada en cuenta a los usuarios. Eso también, lo, eso también lo digo. En otros países sí que es verdad que a lo mejor los escuchan más, pero aquí todavía se tiene el concepto un poco de, como soy yo el que pago y tú lo vas a usar y no vas a pagar por ello, pues... No le mires, acaba yo regalado, no le mires el 20. Sí, pero yo creo que ese... Eh... Yo creo que es un error, yo creo que es un error porque tenemos lo otro, que es, aunque tú decidas, al final, eh, si al usuario realmente le resulta casi imposible trabajar con ello, va a utilizar otra alternativa. Una alternativa que además, eh, ese decisor y ese responsable de la empresa no va a tener ningún control sobre ella. Sí, total, totalmente de acuerdo. Es un error y que y que yo creo que eso además frena la evolución de la propia empresa eh, completamente para, para estar el día y estar posicionada como un posible líder en, en su sector, sea pequeñito o sea de barrio, vamos. De, de... Sí, yo, yo, nosotros una vez me de, de un cliente y nos contó una deuda que era brutal, brutal. Era un, era un fabricante de. O sea, esto nos lo contó un compañero de, de fuera, era un fabricante de pasta de dientes. Y tenían una problemática que era, dentro de las fábricas de, de embalaje, porque ya sabéis que normalmente lo que era, son las pastas de dientes suelen venir en cajas de cartón, pues en la, en la envasadora resultaba que pues por las máquinas pues, a veces había fallos y resultaba que cuando empaquetaban pues había algunas cajas que no tenían pasta de dientes dentro y entonces pues eh, los, los de arriba pues pusieron un plan de acción contrataron a una consultora les costó un pico y eh, bueno pues al final después de pagar un montón esa consultora lo que dijo dice mira pues lo que se me ha ocurrido es montar dentro lo que es la línea de lo que es la línea de, de empaquetamiento pues una serie de balanzas porque sabemos lo que tiene que pesar la, la cajita con la pasta de, de dientes dentro o no, y dependiendo de tal, además la balanza pues la vamos a ajustar, pues dependiendo de si es el bote de 300 mililitros o es el de 20 para viaje, ¿no? Y eso pues, esa balanza le costará un pico, porque es equipamiento, y montarlas en las fábricas y tal. Y esto que va monitorizando y hay una fábrica que no tiene ninguna, ningún error, cero, cero, cero. Y el caso es que ya hemos quedado, porque el resto de fábricas, aunque tenían errores, pues no tenían malos, van para allá, se meten dentro de lo que es la cadena de montaje, y lo que vieron era un ventilador. Vieron un ventilador. Y claro, le dicen: Y esto, esto, eh, eh, esto, no está, esto no está bien, porque además tenés el ventilador encima de un de una mesa tal esto os podéis dar y tenéis ahí el cable que no no que esto se tiene que quitar y el tío no lo quites el operador no lo quites no lo quites y claro porque se pensaban que el ventilador estaba para que le daba para que le diera fresco a los operarios y no ese ventilador lo que estaba haciendo estaba a la distancia adecuada para que si el cartoncito estuviera vacío volara y pues, es, era el conocimiento que tiene el operario que estaba que estaba con su turno de ocho horas todos los días en la fábrica pues, este yo eh, re, recomiendo a, a cualquiera a todos los que nos han estado viendo y puedan que, que os, eh, se acerquen por cualquiera de los eventos que hacéis en el Client Center aquí en Madrid en, y aprendan mucho más sobre lo que tú nos estás comentando. Y sobre otra tecnología que a mí me apasiona, que también empezáis vosotros, la tecnología cognitiva, de la que habláis muchísimo en, en el Client Center. El Client Center es el centro de demostraciones, exposiciones de, de IBM y presentaciones uh -huh. empresariales y un centro de venta también, que hay que vender también para ganar. Para, sí. pues lo he dicho. Al final, los técnicos tienen que comer también. ¿eh? Claro, por eso yo defiendo que para hacer las cosas accesibles hay que ganar dinero a la empresa también. Efectivamente, ¿sino? totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Esther. No, la verdad es que a mí me ha encantado. Y de todas formas, ahora, como tenemos un pequeño vamos a la sala de preguntas sí, y respuestas. Por si alguien quiere, eh, se ha quedado con ganas de, de hacerte uh -huh. sí. eh, alguna pregunta o hablar. Con más profundidad y muchas gracias a los que nos habéis seguido, a los que nos veréis en diferido cuando estéis contando y gracias de nuevo, de nuevo a ti, Esther. Muy bien. Ahora nos desconectamos y nos vamos a la sala. Perfecto. Hasta pronto.